¡Hola gente del mundo y bienvenidos a una nueva edición de Juegos Embrujados! Usa Millerico, un youtuber que fue caracterizado por su chili Fue muy popular en 2012 y en muchos años posteriores, era mi youtuber favorito, porque me hacía reír, etc. También me gustaban los vídeos con su cara, como los de Kirby Crystal Shards, o Happy Wheels. El primer vídeo que vi de él fue el de Gato Bros, y me gustó lo que decía y hacía. Miraba la serie de los juegos embrujados, y los vídeos de gameplays en general, como Anmesia de Dark, o Mario Kart, con sus dos compañeros. También subió un vídeo llamado El Día del Troll, entre paréntesis concurso God of Troll y el vídeo de Pregúntale al Chibi las respuestas. También subía vídeos con su cara, pero... Un día pasó que subía muchos vídeos con su cara, y mucha gente le empezó a reclamar que vuelva el chibi, esto le pareció molesto por lo tanto subió un vídeo llamado Hablemos de Algo, y luego borró la mayoría de sus vídeos, yo lo noté cuando buscaba un vídeo de Kirby Crystal Sharks. Seguía mirando los vídeos, hasta que me di cuenta que no había ningún vídeo, simplemente el canal vacío. Luego se creó un canal llamado in Killing. yo miraba sus vídeos, una vez resubió uno de sus más grandes vídeos del otro canal, el cual era el día del troll, pero el título del vídeo era Walfas el día del troll. Indicando que tiene el chibi de Walfas que él usaba, y en eso dejo una nota, no recuerdo cómo era, por ejemplo decía, ese video no tiene buena calidad, creo que también decía que era sacado del otro canal, y también había algo que decía, era de una idea que tenía, que podría retomar, o algo así, en fin según lo que me contaron, lo empezaron a molestar a Jericho y cerró el Jericho killing, luego usó el otro canal que tenía llamado Taizunian, el cual le cambió el nombre por el de Kamadashi, y Jericho se cambió el apodo por el de Jerix. Actualmente el nombre del canal es Agensoft Boya, y actualmente sube vídeos. Bien ahora hablaré sobre el título del vídeo, bien, resulta que hace varios días me tope con que el canal Uzamillerico fue borrado, no sé por qué lo borro, quizás porque no subía nada, pero esto a mí me impresionó, ya que yo miro el canal desde 2012, y ahora está borrado. En fin nos vemos.